El análisis eh, recoge varias cosas, pero digamos, para ir eh, a puntos centrales. Eh, uno es que ante el déficit, digamos, eh, evidente de infraestructura, eh, es posible encontrar que dentro de la infraestructura existente hay algunas soluciones, hay eh, suelo disponible para eh, construir la infraestructura, eh, para el 50% digamos de las de los, eh, eh, entidades educativas, suelo disponible para alcanzar eh, construcciones suficientes o metros cuadrados suficientes para, por ejemplo, incluir, que fue el ejercicio que hicimos, incluir toda la, la doble jornada dentro del de el mismo predio. Es decir, el, el resumen es que en teoría hay suelo como para para resolver por lo menos la mitad de la infraestructura eh, para, para la mitad de las instituciones resolver su infraestructura construida. Eh, otro elemento que puede ser interesante es que evidentemente el tema rural que es un tema crítico, es un tema en el que se hizo algún énfasis desde, desde el momento en que se estaba haciendo el estudio, tiene también un, un, un altísimo potencial de desarrollo eh, con, con mucho menos recursos, se pueden atender necesidades importantes y apuntalar un factor que es, que es determinante, que es la tratar de cerrar la brecha de lo rural y lo urbano. Eh, por último, digamos, aparecen también elementos como la inexistencia o, o vacíos muy importantes en disponibilidades de espacios de bibliotecas, eh, espacios de laboratorios que son fundamentales para eh, el desarrollo de la labor docente. Eso va generando esa inexistencia y esa eh, limitación, va generando niveles de estrés, mayor cantidad de estudiantes en el mismo espacio y, y evidentemente produce otros efectos ya en términos de calidad y de confort para el desarrollo de la actividad educativa. Sí, a, a, aquí hay un tema, evidentemente el, el, el estudio fue... Estamos viendo digamos, un panorama general en Colombia, pero lo que nosotros pudimos eh, señalar es que eh, cada institución digamos, puede hacer el ejercicio de mirar su, su disponibilidad. En, en términos generales, globales, nos dio que el 17% de las, de las entidades urbanas podrían digamos, incluir, por ejemplo, toda la jornada la, las dos jornadas que tienen en la misma infraestructura, cerca del 33% pueden hacer desarrollos nuevos y el otro 50% tiene problemas eh, en los que ya necesariamente tiene que buscar nuevos suelos para hacer sus desarrollos. Eso sencillamente lo que nos construye es una agenda, una agenda en la que primero pues hay que hacer los inventarios completos, ya no es un asunto muestral, sino el inventario completo de metros cuadrados por municipio se puede arrancar con municipios piloto hay mucha información ya existente en el ministerio, de tal manera que no, no, no es necesario ir a los 44 mil municipios, sino tratar de recoger la información existente y levantar la nueva, de la manera que en la metodología que nosotros hicimos se propone, que es un levantamiento muy ágil, que da las primeras señales de dónde es necesario o dónde no. Entonces, eh, estos que ya pueden hacerlo, pues hacer ese diagnóstico en el municipio da las señales de cuáles se pueden pasar de una vez, en dónde hay que iniciar los proyectos constructivos, dado que existe el suelo disponible, en dónde hay que empezar a buscar nuevo suelo y esa gestión de suelo supone un proceso mucho más complejo, mucho más largo, pero fundamental, eh, y dónde también intervenir los que ya están saturados. Es decir, con, con un diagnóstico muy rápido en los municipios, qué es lo que habría que hacer, eh, coger una red es específica en un territorio específico, inventariarla completamente, hacerle un diagnóstico como el que hemos hecho de manera rápida y empezar a construir la agenda en la que se va migrando de la jornada única, de la jornada doble a la, a la jornada única, complementando la infraestructura, eh, haciendo la gestión del suelo necesaria y con eso, digamos, se pueden armar los planes que es a donde se apunta. Eh, Planes donde el equipamiento educativo en conjunto en un municipio constituya un factor estructurante del territorio.